¡Hey tú! ¿Quieres droga? Digo, digo, digo. ¿Quieres ver ¿Cansado de buscar explicaciones largas para una simple guía que te puede ayudar? Oh, órale, este carnal sí me compré. No te preocupes, amigo. Has llegado al lugar indicado. Y antes de que empecemos, debo agradecer por esos más de 60 likes que dieron en el último video sobre el servidor de Esgoreu. Muchísimas gracias y sé que podemos superarlo y lograr más compartiendo y dándole like. Ya saben gente, si quieren más de estos videos, apóyenlos. Voy a dividir este video en varias partes porque es un tema bastante este Así que hoy les traigo cómo conseguir idea a base de escenario. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Tanto jugadores nuevos como jugadores ya con experiencia Y estoy hablando de las misiones épicas ¿Alguna vez creíste que las misiones de historia estaban por ahí por estar? ¿No conoces su historia? ¿Acaso eres como yo y te gusta subir nuevos personajes? Esto te vendrá bastante bien Puedes empezar a ver qué ser tu ED simplemente haciendo las misiones épicas Para los que se pregunten cuáles son las misiones épicas Lo pueden encontrar en la parte de misiones y luego alado en épico estas misiones como tal van desde rubén hasta la última villa mi opinión personal es que jueguen desde lanos ranos hasta el día no si no cuentas con mucho cp así la exigencia de daño no será tan alta y estarás disfrutando de tu fortuna Segundo punto Vamos a subirle el nivel a esto Ahora vamos a empezar con el far en hereda Yo por ahí no paso Este es un punto bastante complejo Y tiene muchas desventajas Así que si eres un jugador que no te identificas con esta clase de F.A.R. Puedes adelantar el video. Pero en lo personal es un método muy bueno. Para conseguir bastante de. Si quieren puedo hacer una guía completa. Sobre cómo jugar Hereda. Si eres un jugador nuevo. Así que déjenme en los comentarios. Pero ahora les voy a dar un resumen bastante rápido. Hereda lo puedes encontrar en escenarios especiales. Consta de dos equipos. De tres jugadores. Donde tendrán que enfrentarse. Para conseguir el mayor porcentaje de su color. Tanto rojo como azul. Limpiar. Romper Torre, Buff Y más es lo que te puedes encontrar aquí Como sabrás, existen personajes Que vendrán muchísimo mejor Para esta clase de escenario Anota eso, anota eso En Hereda debes conseguir este tipo De medallas, las victorias Te darán muchísimas más medallas Entre 10, perder Obviamente te dará un menor número Con dichas medallas puedes visitar Camila, el NPC que encontrarás En cualquier clase de villa Allí podrás fabricar desde anillos o mucha variedad de accesorios. Pero claro, ahora vamos con la desventaja de jugar hereda. ¡Vamos a morir todos! Este Far tiene muchas cosas negativas. Lats, boots, jugadores tóxicos. Di son muchas de las cosas que te encontrarás en este far Y será inevitable escapar. Ahora hay otra desventaja que no te había dicho. Para fabricar dichos objetos necesitarás sello dorado. En lo personal te recomiendo anillos de fuerza y trascendencia. Son a los que más le vas a sacar provecho de D. Pero créeme, vas a tener bastantes ganancias. Uh, Rosy, me agrada este chico. Y ahora empezamos con el tercer punto de este video. Vamos a volver a subir un poquito tu nivel, tu daño y muchas cosas. Para este tipo de far vas a necesitar resonancia en Y si puedes, esta force te ayudará a subir tus puntos en caída de objetos. Y estoy hablando del far de glacias y amatista. Este punto es un poco más seguro, pero tiene su desventaja. Dado que los precios del mismo pueden caer en evento. Drop por 2 Experiencia Igualmente te recomendaré Farmear los escenarios de Tross y Fábrica ya así puedes groto aún mejor De allí podrás sacar bastantes cantidades de las mismas Sin contar potencias, ED y muchos otros objetos por caída Que te permitirán alcanzar muy rápidamente esa vida de millonario Lo más seguro de tener estas cantidades de glacias y amatistas Es que estarás 100% seguro de que las comprarán bueno ya viste que puedes venderlas pero ahora el que hago con las amatistas es tu pregunta con las amatistas podrás fabricar muchas de las piezas de rigomor o incluso forjar y alcanzar un nivel más alto para vender luego también te recomendaría empezar a hacer el rigomor servicio es una de las muchas ganancias que hay en este servidor menos, espero consigas mucho de chale ya la cagué verdad y vamos con el cuarto y último punto de este video. Cabe decir antes de que empecemos que este punto es el más inseguro. Y aquí es cuando aumentamos todas las probabilidades y a la suerte. Y estoy hablando del far de accesorios. Recuerden que toda esta guía es para escenarios. Si tú quieres sacar ED a base de escenarios... Toda esta guía está enfocado en eso. Cabe decir que necesitará resonancia en caída en para que tengas más posibilidades. Dado que el servidor es WareU, no ha sufrido una caída muy grande en la venta de sus accesorios de escenarios, es accesible todavía esta clase de far. Pero claro, yo te voy a ayudar para saber qué escenarios concretamente debes farmear. Así que yo te voy a recomendar empezar desde Banimir con estos accesorios. Empezamos en 12-2, bosque de los defensores con el accesorio Corona de flores demoníaca Continuamos con 12-3 En la avanzadilla de los elfos oscuros Con este accesorio llamado Parche de pesadilla No es necesario que vendas estos accesorios Incluso te los puedes quedar para tus propios personajes Continuamos con 12-4 En refugio de espíritus abandonados Con el accesorio de Preocupación del poderoso Ahora vamos con el último escenario de Vanimir Y hablo de 12-8 Mena sombría Aquí podrás sacar el accesorio de fragmento. De armadura, ahora vamos con Rigomor. Aquí vamos a buscar dos accesorios. Cabe decir que estos dos accesorios en concreto no son los mejores para farmear. Empezamos con 13.2, un el abandonado. Y vas a buscar el anillo transformador. Por último, 13.5 Groto de los titanes. Aquí vas a buscar el accesorio bobina de energía móvil. Ahora vamos a camino de los maestros. Para aquí vamos a buscar cuatro accesorios en concreto. Podemos farmear también. En pergaminos, potencias y demás. Empezamos por 14-1. En Gaia vas a buscar los pendientes de poder de la tierra. Pasamos a 14-2. En Rosso vas a buscar el collar de llamas sanguíneas. Pasamos a 14-3. En Ventu, aquí vas a buscar el accesorio adorno para el pelo de poder eólico. Vas a buscar el accesorio de Agaur, de Nif, brazalete del poder del agua. Cabe de decir que para estos far necesitarás mucho más daño. En estos escenarios no afecta la caída de Drop. Pasamos a la última villa. Empezamos con 15-1 del territorio gélido. Y vas a buscar el accesorio Insignia de los Aliados nos saltamos 15 2 y pasamos a 15 3 mucho cuidado porque estos escenarios ya te va a pedir entrada te recomiendo ir una vez al día a hacer las diarias y vamos a santuario de alma 15.3. aquí buscarás el accesorio pelaje y por último vamos a buscar el accesorio más importante y actualmente el más caro de todos los anteriores mencionados también cabe de decir que este escenario necesita entradas y hablo de tren la capital con el accesorio enfriador